Nosotros siempre vamos a estar identificados con la música desde, desde pequeño, es algo cultural, desde nuestros antepasados, desde la esclavitud, la única forma de, de demostrar lo que, lo que estas personas sentían, ya que no podían opinar, no podían hablar, en su tiempo de esparcimiento lo hacían, era con la música con su baile, demostrando, o sea, sacando todo eso que, que ellos tenían adentro, o, todo ese sentimiento lo sacaban a través del baile y a través de la música. Era una forma de ellos de mostrar un grito de independencia, era una forma de decir, nosotros estamos acá, véanos esta es nuestra cultura, y ese es nuestro baile, eso es lo que nos hace ser afros, afros a nosotros y es, es la parte que nos queda a nosotros como cultura afrodescendiente.